Y sumamos miradas a esta sentencia, esta sentencia del Poder Judicial, y para esto estamos en contacto con el Luis Delía, referente del partido Miles y Federación Tierra y Vivienda. ¿Qué tal Luis, Claudio, Pablo y Manuel te saludamos? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, Luis, muchas gracias por este contacto a la mañana con Radio Estación Sur. Bueno, en principio, una reflexión de esta sentencia, de esta proscripción a Cristina. Bueno, esto es el pico más alto del Laufer. Ella es la perseguida número 54 del Laufer, ¿no? Uh -huh. Hace muchos años que hay compañeros que pagaron con la cárcel este plan, entre lo que me cuento. Sí. Sí. Y, y bueno debo decir que hace 45 años este, la oligarquía aplicaba en la mano del imperio el plan Cóndor asesinaban en Latinoamérica 600.000 latinoamericanos para llevar adelante el modelo neoliberal conservador de Martínez de Hoz modelo que ha sido caracterizado por la Iglesia Católica, por ejemplo, como enemigo de la humanidad. ¿no? Este, Bueno, 45 años después no aplican el plan Loafer, este que es la persecución a, a todos los que alguna vez nos opusimos este, a lo que fue de noviembre del 2005 en No Al Alca, ¿no? Fíjate, todo lo que estaban en el escenario del No Al Alca, están perseguidos, están muertos o están en la cárcel, ¿no? Increíble. Luis, el otro día en el marco de lo que fue la, la audiencia en la que se terminó, bueno, condenando a la vicepresidenta, se notó un contrapunto al interior de lo que hoy es el Frente de Todos en torno a si sí, movilizar... Este, o no, vos sos de los que tomó la, la segunda opción, vos este, básicamente eh, la, el, el grueso de la concentración del otro día, por lo que uno veía, eh, lo aportaba miles, ¿no? La, la, la agrupación de la que sos re, eh, sí, sí, referente. Sí, bueno. Esto, eh, sobre todo, y en función de lo que venís hablando también, ¿no? De, digamos, de este plan, eh, esa discusión, ¿cómo se viene dando y cómo, acerca de si movilizar o no, o de cómo enfrentar, y cómo, cómo ves de acá para adelante eso? Bueno, eh, hay compañeros que se pasaron dos años cantando Si la tocan a Cristina, que el Quilombo se va a armar. Bueno, les aviso que el 6 de octubre la tocaron, ¿eh? Claro. El 6 de diciembre, perdón. Sí. Y ese día, la, las cosas en la historia de la sociedad, de los pueblos, tienen formas y tienen tiempo digo ese día habría que haber hecho un habría que haber puesto un millón de personas en la calle habría que haber hecho un nuevo 17 de octubre bueno este los que quitan los que cantaban eso se quedaron en la casa y bueno ahora es, es muy difícil digo llevar a, adelante Cosas. Pero y eso, en tu análisis, es un debate ¿a legítimo, no ¿no? a una diferencia de mirada, a una diferencia de estrategia, a, a un no animarse? A falta de experiencia, ¿no? falta de experiencia. Hay compañeros que tenemos 40 años de lucha. Eh, a mí me fui uno de los que hace 22 años me tocó, por ejemplo, manejar... Eh, ...buena parte de la calle de la Argentina... ...cuando estallaba el neoliberalismo, ¿no? ¿Eh? ¿Alguna experiencia? Tenemos. Eh, digo, eso es una lástima. Digo, eh, este, además, en este momento hay que priorizar la unidad. O sea, hay que debatir sin romperse, ¿no? Uh -huh. decir, ojalá existieran ámbitos el ámbito de, de debate... Ahora, ve bueno, que la experiencia eh, no está lo suficientemente valorada en el frente de todos? Digo, cuando uno mide, ¿qué peso tiene cada quien a sí. la hora de la... No, no está valorada. Vos pícatelo, el otro día, el mismo 6 a la noche, Cristina hace una reunión en Ensenada, ¿no? con en Lo que sería su equipo. ¿eh? Sí. Donde había, bueno, estaba la CAM por algunos intendentes, en fin. Ahí no estaban los sindicatos combativos, no estaba ningún partido al frente de todo, no estaba ninguno en los movimientos sociales. Y sí. va a ser muy difícil, ¿no? Luis, a ver, eh. cuando Cristina cambia el kirchnerismo por la cámpora, comete mm. un error táctico. A ver, no quiero hacer este, comparaciones contra tácticas pero este, son los momentos que extraño mucho a Néstor, ¿no? Luis, eh, en este sentido, y te consulto, cuando el Poder Judicial eh, maneja la democracia, cuando los medios eh, económicos manejan los precios, cuando los medios de comunicación manejan lo que te informás y lo que no te informás, si no te movilizás, ¿cómo haces para mostrarte? No hay forma de resolverlo. El problema es el for de la persecución a Cristina... ...de los presos políticos... ...no mm. tiene solución... ...eh... No, ...no es rosca política... ...no es debate parlamentario... ...no, mm. es el pueblo en la calle... claro ...el día 6 de diciembre tendría que haber sido... ...un nuevo 17 de octubre... ...con un millón de argentinos en la claro. calle... ...exigiendo la renuncia... ...de la corte... ...y pidiendo... Este, ...el cese de la persecución a Cristina... Bueno, Ahora este, Luis se equivocaron de acá a la luna, pero qué querés que te diga. Está bien Luis. Eh, ¿Sabés ver... cómo me sentí como el gallego soto y el <risa> alemán en el final de la patagonia trágica. <risa> no, eh, yo igual también lo que <risa> pensaba digo no no hubo este a ver lo comparaba con aquel eh, fue en abril del 2016 cuando ella la claro. citan a declarar que bueno fue toda esa gran movilización que esta vez tampoco se produjo digo hay una cuestión que es cuando hay este, voluntad de movilización eh, esto con los dirigentes a la cabeza con los, o lo, con la cabeza de los dirigentes ¿no hay un riesgo de aquello que planteaba Rodolfo Walsh de que la vanguardia termine eh, convertida en patrulla perdida? Pues puede ser yo creo que hay que ser respetuoso de los tiempos, ahora ¿quién uh -huh. es la vanguardia? Uh -huh. ¿entendés? La vanguardia son los que ordenan no movilizar, ¿cuál es la vanguardia? Sí. Lo pregunto seriamente... No, no, no, en este caso sí, lo, digamos, traía la. Sí, en, en este caso denominaríamos como vanguardia digamos, quienes convocaban. La pregunta va por el lado de si alcanzaba con convocar a movilizar para que la movilización sucediera. Si y movilizamos la vez, todo la y metíamos la un millón de personas sí. y muchachos estaban en un pilón por ahí este lamentablemente... que hay algún tipo de cálculo electoral en ese tipo de casos? De decir, bueno, no irritemos, no sé, hace que no ni que si no le... siquiera, gente en la calle. Siquiera. No, ni siquiera. El este, el no, et... Yo no quiero sí. ser... yo de Andrés Larroque creo que es un buen pibe, una buena persona, un buen compañero, un buen dirigente. Uh -huh. Pero, ¿viste? Eh, hacemos estas cosas que después son difíciles de explicar. A ver, uh -huh. este... De Garnica para acá tenemos un par de errores groseros, ¿viste? Todo eso es vengo de las tomas de tierra. Sí. Cuando vi Garnica, 4.000 policías, cuando tiro a los pobres se bloquearlo el pelo ¿entendés? Y no me siento vanguardia por eso, ¿entendés? Sí. Uh -huh. Digo, no me siento vanguardia. Digo, ahora era claro, digo, a la decisión, esta habría que haber puesto a Cristina ante un millón de personas, diciéndole a la mía y desatando un plan de lucha en todo el país. Pero no por Cristina, por, el, sí. por derrotar el Loffer. El objetivo concreto, primero, es que la Corte renuncie y se vaya, ¿entendés? Uh -huh. Y apretar donde hay que apretar para nombrar los nuevos jueces, hacer que se apruebe la reforma judicial. ¿Me entendés? Sí. Pero... La verdad es una cosa así que no se entiende, ¿no? Eh, Luis, eh... Y la verdad son pibes lo de la conducción de la pámpora que tienen solo experiencia táctica a la hora de luchar. Decime, a mí, el currículum en qué lucha estuvieron. Total. Eh, eh, Luis, eh, te llevo a lo que pasó en El Lago Escondido y en esto que justamente decís vos, ¿no? Que no es solo eh, ir y poner el cuerpo por Cristina, que es la voz de muchos, sino también eh, porque estas cosas son tan eh, claras y tan obscenas, por ejemplo, lo que pasó en El Lago Escondido, que... ¿Cómo hacemos para cortar esto de alguna manera? Me parece que hasta el gobierno lo toma muy en una cadena nacional de siete minutos y no pasa nada. ¿No te parece que...? No, pero bien que Alberto puso la cadena nacional, ¿no? Sí, claro. Está bárbaro. Sí, pero de ahí a... Porque de... el ah. tema era era tapar el tema. Claro. La, la verdad venía hasta tapado en los medios nuestros, ¿eh? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué bola le dio ese 5 a esto? sí Sí, sí, totalmente. Rebote, en, ¿no? en los chats se ensaya una posible explicación de eso. Se habla de una charla para que no salga, en ese caso. Bueno, ahí tenés. Ahora Alberto quiso decir: Mira que yo con eso no tengo nada que ver. ¿Qué hizo Cadena Nacional? 10 puntos. Sí, uh -huh. de hecho, los medios hegemónicos, los medios dominantes, como le querramos llamar, empezaron a hablar del tema a partir de la cadena de Alberto. Hasta ese momento no, no hasta, aparecía. Hasta, ese, hasta la cadena de Alberto el tema no estaba. No existía, no había sucedido para esos medios. Así es. Luis, te agradecemos este contacto con Radio Estación Sur. Bueno, vamos a seguir hablando y gracias siempre por este aporte a las radios comunitarias. No, ¿eh? por favor, por favor, que la pasen muy bien sí. y siempre a disposición. Muchísimas gracias, Luis.